Ahí sí, voy. Y le teníamos que preguntar que cuándo era el día de la excursión a Valencia. ¿Qué queréis, chicos? Queríamos preguntarte sobre el día de la excursión de Valencia. No sé, estamos entre el miércoles o el viernes. En un momento pensamos que es mejor el viernes. Pero ese día tenemos examen. ¿no? Bueno, eso se puede hablar con el profesor. Venga, va, yo lo veo. Tengo hambre, vamos ya. Eso es lo que mi abuela me está esperando. Salmo 3 octavo, ya ¿no? No, yo no. Ni yo, yo tampoco. No pues vea a ver si estamos en cobertura. ¿Qué está pasando? ¿Has he estado antes ahí? ¡Qué guapo! Son todos sin coger ellos. Y encima con signos absurdos. Pero muy bien perfilados. Voy a hacer una foto para enseñar al director. ¿Sí? Mira, te un momento. No ocurre. ¿Qué ocurre? Que. Está pasando algo extraño en el pasillo de segundo. Bien, eh. Estaba eh, barriendo y está quitando unos papeles. Y aunque los quitase, en otra puerta volvieron a salir más. Además, han salido unos símbolos muy extraños, bien hechos y muy bien perfilados. hecho una foto, mira. ¿De ¿Dónde? No, de nada. Espera, si sí, he hecho la foto. Vamos a pensar la manera de salir de aquí. Tenemos que buscar. Para nuestras mochilas y los pagos. Yo no, si no me dan una uña. ¿Con su piedra, Luis? ¿Close? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué dices? dices? El cajón, ¿y el cajón. Visto. ¿Cómo habrán podido hacer sus fotos? ¿Alguien habría notado que nos estaban siguiendo? No. Todo esto es muy raro. ¿Qué o quién estará detrás de todo esto. Me están llamando por número privado, pero no teníamos cobertura, ¿verdad? No. Entonces, ¿cómo me pueden estar llamando? No lo no sé. Voy a poner el modo bien a ver qué pasa. Sí, mejor. Chicos, vuelve ¿me a sonar ¿qué hago? ¿Aquí ya lo cogemos? ¿Sí? ¿Quién es? Eso cómo va a Dice, usted estoy vigilando el hipotecimiento. ¡Ay, qué desmayo! No pasa, ¿qué si había Bueno, vamos a tranquilizarnos y a buscar soluciones. Exacto. Paramos. Pues ahí, pues seguimos sin cobertura. La puerta sigue sin ¿sí? abrirse. ¿Qué tal si pasamos una nota mandamos muchas, veremos, para que lleguemos a la función. ¿Pero si me voy a haber confiado todos? Espera, creo que tengo el barco fuera. This is sí world to end here. ¿Qué hacéis aquí aún? ¿Y qué ha pasado? Es que nos ha pasado algo, ¿no? ¿Cómo de verdad? Porque ¿Es todos. Es pues que ha tocado el timbre, hemos intentado salir, pero nos hemos quedado encerrados. Tampoco ha sido para tanto. Pero tú te has enterado de algo? Strange. A ver, lo que ha pasado es que nos hemos quedado encerrados. Y cuando hemos pedido ayuda, no se nos escuchaba. Y es, no teníamos cobertura. Pues sí, si he estado trabajando en la Proyecto: puedes entrar a clase y comprobar que el proyecto está encendido y no se puede apagar. No, no. El proyector se encendió sobre vimos imágenes de los chicos viniendo al instituto, bastante perturbadoras, ya que eran robadas.